Bueno, este, Abinader, porque yo soy una persona que a mí las cosas que son positivas las reconozco de la gente y lo que es negativo, lo digo sea quien sea. sea bueno, aquí tenemos a, al distinguido licenciado Vicente Faña, Freddy. Buenas tardes, Freddy. Un placer. Gracias, Omar. Realmente se inicia el 16 de agosto un antes y un después. Porque el pueblo dominicano lo que espera de Luis es que realmente lo que prometió en términos de combatir la impunidad y la corrupción se empiece a vislumbrar en su gobierno. Porque eso va a dar como consecuencia que lo que ha prometido dentro de la ética y le ha ofrecido a su padre ya fallecido, sí. él lo tenga como ejemplo y él lo ha planteado, que él mismo será una persona de esa naturaleza, lo que quiere decir que los que vienen detrás de él tendrán que seguirle de pasos. Es. Bajo esa circunstancia, hay que esperar un tiempo para que realmente efectivamente el pueblo dominicano vea ese antes y ese después, porque no hay duda, se va a perseguir la corrupción de los que van a salir ...y de los que pueden entrar con el ansia de hacerse millonario también. Y al combatir esa situación entre los recursos... ...van a empezar a dar como consecuencia resolver problemas nacionales... ...como lo ha planteado él... ...dentro de lo que fundamentalmente está esta crisis de salud. Así es. La educación, las vías de comunicación... ...para que la República Dominicana pueda modernizar invertir realmente en el turismo para ser de él y seguir siendo la fuente principal de divisa y institucionalizar, como está dando muestra, de las instituciones del Estado con un personal que de forma eficiente pueda brindar el servicio al pueblo dominicano, pero rodeado de ética y de moral, que es como consecuencia transformar lo que la visión de la sociedad dominicana y así entender de que realmente puede administrarse el Estado de forma eficiente coherente, ético y moral. Nosotros tenemos esperanza aunque no somos miembros del PRM pero sí votamos por ese cambio y entendemos que eso es lo que necesitamos y eso va a llegar hay que darle tiempo y realmente estamos esperanzados de que realmente se tome otro camino, otro rumbo y que en el futuro podemos sentirnos orgullosos de él como presidente, pero no solamente de él, sino de todos los que puedan venir a ejercer la presidencia y los destinos de este país de esa manera. Buena tarde, buenas tardes. Buenas tardes, Freddy Faña. Un placer, hermano. Bueno, señores, este eh, le decía que Luis Abinader ayer recibió, y es una buena noticia también, la visita del embajador de la República Popular China, que ustedes saben que había una cierta incertidumbre de que Luis Abinader no iba a continuar. Buenas tardes. Ay, eso se oye malo. Eh, había una incertidumbre que se pensaba que Luis Abinader los círculos políticos lo veían más cerca de los norteamericanos y lo ven como una persona conservadora. Y Luis Abinader dijo que en su gobierno, porque yo siempre he dicho que una de las decisiones correctas que el gobierno de Danilo Medina tomó fue la apertura de las relaciones eh, de la República Dominicana con China. China tiene un mercado de 1.400 millones de personas. En una ocasión, un alto dirigente norteamericano dijo que una Coca-Cola, cuando China tenía mil millones de habitantes, que una Coca-Cola que un chino se bebiera diario, ya el negocio estaba garantizado de tanto que son. Entonces, yo creo que es una buena medida, Buenas tardes. yo creo que es una buena medida de que, porque los países tienen que tener relaciones con todo el mundo, y diversificar sus relaciones es verdad que esas relaciones los norteamericanos que tienen una disputa y una guerra comercial con los chinos no la ven con buenos ojos porque China se le ha ido adelante. China eh, eh, se ha convertido en un verdadero gigante económico gigante tecnológico con todos los cuartos del mundo y entonces los Estados Unidos se han ido quedando atrás y han querido utilizar todo tipo de triquiñuelas y de golpe bajo para enfrentar y desacreditar a China. Y yo creo que es unas relaciones que más tarde que temprano, más temprano que tarde, le va a traer resultado positivo a la República Dominicana.